El otro día me fui a ver Uncharted. Si eres amante de los videojuegos y te gustan las películas de acción, así al estilo Tomb Raider, es un film para todos los gustos. Ya sea para los amantes de videojuegos como para aquellos que son pioneros en la saga, es más, te da curiosidad y ganas de jugar más. Uncharted, fuera del mapa, es el fin que comienza con la miga acción. Así es, al minuto uno de empezar la película y evoca los comienzos de los personajes. Venimos a un joven Nathan Drake inocente que se abre al mundo de las expediciones, interpretado por Tom Holland, un Drake de niño junto a su hermano, iniciando su pasión por la historia, las aventuras y los misterios ocultos, mucho antes de que éste se convirtiera en el legendario cazador de soros. Por su parte, Victor Sullivan Sully, interpretado por Mark Wahlberg, muestra un personaje sabio y mentor del joven Nathan. La dupla es muy carismática y se ve que hay mucha química entre ellos. Se llevan bien y sin hacerse sombra entre sí. Un dato para las chicas, madre mía, cómo están estos dos churros y aunque se sacan 25 años entre sí, están en un estado físico impresionante y se hará un despliegue de bastante piel donde mirar. La película presenta a los personajes de una forma familiar para los fans de videojuegos, pero antes de que ambos se hayan moldeado mutuamente. Por su parte, Nate es un poco más inocente que en el juego, porque nunca antes se ha embarcado a una aventura de esta clase. Sully es solo un tipo que quiere asegurarse de que podrá obtener lo que desea. ¿Es un fion solamente para amantes del videojuego? Yo diría que no, porque para aquellos que son nuevos en estos personajes podrán conocer más quién es Nathan Drake, Tom Holland, quién será Reclutado por el curtido cazador de tesoros Victor Sullivan Sully, interpretado ya sabemos por Mark Wagworth con el propósito de recuperar una fortuna amasada por Fernando de Magallanes la cinta nombrado Fernand Magellan, que se encuentra perdida en algún sitio hace 500 años. La casa de los moncadas siente el privilegio de cobrar el legado de su ancestro, así que se armará hasta los dientes para lograr el tesoro. Lo que para este dúo comienza con un plan para dar un golpe, se transforma en una carrera planetaria viajando por diferentes sitios, incluyendo la mítica Barcelona y sus alrededores del barrio gótico, donde se enfrentarán en el, con el despiadado Santiago Moncada, interpretado por Antonio Banderas, quien está convencido de que su familia es legítima heredera. Si Neith y Sulin consiguen descifrar las claves y resolver uno de los misterios más viejos del mundo, podrán asimismo sí hallar cinco billones de dólares e incluso encontrar al hermano de Nate perdido para este desde hace mucho tiempo, pero solo si sí aprenden a trabajar en equipo. Dentro de los roles femeninos encontramos a dos chicas bien fortachonas interpretadas por Sofía Ali y Tati Gabriel, aunque no se encariñen mucho porque son muy traicioneras. Antonio Banderas será el villano de la película, pero me hubiera gustado que se profundizara más en su rol para darle ese lado oscuro que necesita a todo el villano. El film basado del videojuego PlayStation Production Uncharted ha vendido más de 44 millones de copias a lo largo de seis juegos, que hoy se presenta en formato cinematográfico para la gran pantalla. El film dirigido por Ruben Fitcher, conocido por sus películas Venom y Sombeland, y el guión para la pantalla es de Rafael Li. Jonkin y Art Morkin y Mad Halloween. Por mi parte, yo me la pasé muy bien, viendo las películas entretenida, emocionante y con buenos efectos especiales. Tiene todos los ingredientes para asegurar la diversión. Ya sabes, es una película de palomitas y algoritmo donde te ríes, te diviertes, te entretienes y deja un gusanillo para continuar la película jugando Uncharted. Si sí, les digo, Quédense hasta el final, pues hay dos postcréditos muy buenos. Es más, el segundo dura aproximadamente dos minutos y nos presenta a unos personajes más apegados al videojuego. Espero disfrute la película y me dejen sus comentarios. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, suscríbete a mi canal Positive Diva o dile a tus amigos que aquí está tu amiga contando temas estrenos de la semana, de qué es lo que se viene en estos estrenos de cine, de espectáculos, música y mucho más. Nos vemos hasta el próximo comentario.